Abrimos inscripciones para mi entrenamiento magno. Revoluciona tu amor y tu comunicación contigo y con tu pareja en ocho semanas. En este entrenamiento fantástico vas a poder lograr tú salir de las discusiones, de los conflictos, del distanciamiento en la relación de pareja para poder dar un salto cuántico hacia una relación basada en el amor consciente, donde... Vamos a trabajar, número uno, la relación basada en el amor propio, donde tú vas a crecer en amor propio, vas a hacer a un lado tus autocríticas, tus autodevaluaciones, tus inseguridades, sanando tu huella de abandono para pasar la relación en este amor propio, saberte importante, saberte significativa y de esa forma desapegarte de tu pareja, soltar los apegos nocivos con tu pareja, para que no tengas esta afectación constante por lo que hace, por lo que no hace, fortaleciéndote por dentro, creciendo en confianza, creciendo en seguridad. Número dos, vas a aprender a trabajar tu relación de pareja desde el amor consciente, para dejar a un lado los juicios que no te llevan a nada con tu pareja, los reclamos, las quejas y eh, todo aquello que te lleva a estar mal en la relación para poder dar este salto de conciencia en cuanto a tu relación con tu pareja, practicando el amor consciente, comprendiendo que el amor no es algo que se da naturalmente, sino que este amor consciente hay que construirlo día a día y que este amor consciente te beneficia enormemente a ti, te fortalece y te sana. Amar genuinamente, maduramente a tu pareja, sana a ti. Y el tercer punto que trabajamos en el entrenamiento, ya que has fortalecido tu amor propio, ya que has fortalecido esta capacidad de amar frente a tu pareja, eh, la comunicación en pareja. Cómo comunicarte sin pelear, sin discutir y donde aprenderás seis herramientas específicas que te van a ayudar a implementar una comunicación donde no vas a tener que discutir. Un diálogo constructivo a partir de la escucha empática, a partir de la expresión responsable de cómo te sientes sin lastimar al otro, a partir de las solicitudes respetuosas y la construcción de acuerdos armoniosos. Y a lo largo de las ocho semanas, en las sesiones en vivo, de la mano te tomaré para que vayas dando cada uno de estos pasos, para que vayas aplicando cada una de estas herramientas en las sesiones en vivo que tendremos los lunes de 7 a 9 de la noche y donde tú podrás ir dando estos pasos sucesivos para llegar a construir tu relación basada en el amor consciente. No necesitas que tu pareja participe, no necesitas que tu pareja tome este taller. ¿Con esto que vas a aprender? Tú tomas la relación en tus manos, y tú generas esta transformación para que construyas esa relación basada en el amor, en el respeto, en la confianza en ti misma, en ti mismo, para que alimentes una confianza sana hacia tu pareja y generes estos acuerdos y vivas esa relación que anhelas, que intuyes, que sabes que puedes existir, que puedes tener con tu pareja, pero que necesitas construir. Este entrenamiento incluye el curso de Huella de Abandono, donde a través de los videos vamos a fondo a generar esta transformación y la sanación de tu huella de abandono. Incluye una serie de videos que implican los siete pasos que te van tomando de la mano para dar cada uno de estos eh, avances que incluyen ejercicios, cada uno de los pasos, incluye una meditación, cada uno de los pasos, incluye la el manejo de las afirmaciones para sanar. Y, por supuesto, incluye nuestras ocho sesiones en vivo, que es la cor, el corazón del entrenamiento, donde vamos a estar haciendo en un grupo pequeño de 15 personas aproximadamente, vamos a estar practicando los ejercicios, la comunicación, las meditaciones, la sanación de tu huella de abandono. Y donde yo voy a estar personalmente en cada uno de estos de estas sesiones, para resolver todas tus dudas, para escucharte y para ver en qué estás atorado en tu pareja, cómo desatorarte y cómo poder dar este salto hacia el amor consciente. Es un entrenamiento fantástico que ha transformado la vida de muchas personas, de muchas parejas. No necesitas que tu pareja participe, eh, tú lo puedes hacer, tú lo puedes transformar. Incluso no necesitas tener pareja. Hay personas que entran al en entrenamiento porque saben que el mejor momento para prepararme para tener una buena pareja es cuando todavía no tengo pareja. Porque además te va a dar los criterios claros para la selección de una pareja donde tú puedas construir esto. Pues te espero. Es el momento de que tú elijas qué tanto valoras tu relación de tu pareja. Porque si la valoras, dedícale tiempo, dedícale energía, dedícale recursos para que puedas llevarla a su máximo potencial y qué tanto valoras tu relación contigo misma, contigo mismo, si te valoras dedícate tiempo, dedícate energía a este proceso de sanación hermosísimo y maravilloso y te garantizo que vas a ver los resultados, de hecho si en 45 días no tienes los resultados deseados los solicitas y te regresamos de forma íntegra todo el dinero porque estoy seguro que te va a funcionar. Porque estoy seguro que te va a llevar a otro nivel que va a generar estas transformaciones. Solo necesitas decidirte y si decides, encontrar la manera. Recuerda, si no es ahora, ¿cuándo? Si no soy yo, ¿quién? Y si no es con amor, ¿cómo? Me encantará verte en el entrenamiento. Quedo a tu disposición yo y todo mi equipo para cualquier eh, duda, comentario de cómo funciona el entrenamiento y de cómo realizar el proceso de inscripción. Te espero. Cerramos inscripciones el lunes 3 de abril. Toma la decisión, comprométete contigo mismo. Es la única manera de llevar realmente y construir una relación sana.